Según el señor Virgilio Betances, padre de la joven estrella Betances Martínez, encontrada ahorcada en el interior de su residencia, las autoridades deben de investigar al nombrado Claudio Ureña Genao por diversas circunstancias. Hay ve que la muchacha fue que lo encontró, la hermana de, de, de, de, de, del esposo. Entonces cuando llegó, dice, él dice que le encontró ahorcada. Ella la apiaron la, la de, de, de arriba, le mochaban la, la camisa, la tenían en la, en la cama, no esperó la policía, ni esperó familiares, ni nadie solo. ¿No sospechan de Claro, él no, no se ha presentado ni primo, ni sobrino, ni abuelo, ni papá, ni nadie de él. Que si bien yo otro, habían buscado un familiar de, de nosotros, los dolientes, como quien dice. Y no había explicado o cómo había salido, qué medio le dio a buscar yo, ay, y ellos no, no buscan nada de eso. Estrella Betances Martínez, de 21 años, murió a causa de asfixia mecánica por ahorcamiento, que recibió un momento en que amarrara dos camisas de la viga de la casa y la atara a su cuello, según el médico legista, pero los familiares sospechan que en este hecho actuaron manos criminales. Que no lo quieren entregar. De esa noche lo, ella fue que lo quitó cuando lo encontraron ahí. ...y no quiere entregarse a ni nada... ...y así que eh, hay que hacerle justicia... ...o hacer algo con él... ...porque él la vivía amenazando... ...si se desviaban... ...que tuvieron una, ella de la mamá... ...allá arriba y la amenazaba... ...y si no se, se agachaba... de que esperarla... ...para maltratarla... ...que le tenía que boicar... ...o hacerle algo... Mientras que Claudio Ureña Genao... ...quien era pareja de la fallecida... niega todas las acusaciones... ...hechas en su contra... Yo me siento muy dolorido, porque perdí a una persona que mucho, mucho amo mi y me están acusando de muchas cosas que yo no he cometido. Siempre fui. Ellos están acusando a mí de que fui yo que la maté. Donde el médico de linda que estaba allá, vio que fue ella misma que intentó crecer la vida. y varias veces he intentado crecer la vida, todo el mundo está consciente. Esta no es la primera vez, la, eh, la primera vez fue en mi casa cuando mi papá estaba enfermo, que, que tenía cáncer, que tenía sangre y medio casi de muerte Cuando mi hermano la encuentra, ella está de baño poniéndose la soga y entró de un conto, la cayó y le quitó la soga. Hablamos con, con ella a ver qué es lo que estaba pasando con ella. Ella era muy cerrada, no, no quiso hablar nada de eso. NTN, Robinson Polanco.